¿Qué tal amigos de al día? Nos encontramos desde la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Extensión, La María, ubicada acá a, como en la vía del Cantón Mocache, lugar donde se desarrolla una casa abierta referente a todas las carreras agrarias con las que cuenta la UTQ. Vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes puedan observar lo que en estos momentos se está llevando a cabo. Bueno, aquí están todos los estudiantes también. De, de la UTQ, que han venido a visitar a la Facultad Agraria, acá en la extensión La María, donde se están exponiendo los trabajos que realizan pues, los estudiantes de a esta la extensión. De bienvenidos Escuchemos estado, un momento. La autoridad de la señora decana, la señora subdecana, también la presencia de nuestro queridísimo rector de la institución. Bienvenidos, una excelente mañana para ustedes. Aquí también, pues como hemos escuchado, está presente el rector de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y también los docentes Estimado de la Díaz, institución. Vamos la a ver dónde están en este momento. Si, como les decíamos, estamos en este vivo desde la extensión eh, La Maná, eh, perdón, La María, donde la, la Facultad Agraria está realizando una casa abierta. Aquí ustedes pueden observar lo que están exponiendo también los jóvenes. Acerquémonos un poquito para ver eh, la, la exposición. Chicos, nos dejan espacio un ratito para que los ciudadanos puedan ver allí lo que están exponiendo. A ver, vamos a conversar. Usted que es de esta, de esta... Ok, vamos a escuchar lo que están exponiendo. Eh, ¿Puede ser orgánico o plástico o sucesivamente? puedes ver que la disposición final como se han realizado la, la elaboración de los tachos en el primer tacho del color negro va a ser la, la disposición final de lo que son papeles lo, en el celeste va a ser la disposición final de lo que son los cartones y en el, en el color verde tienes que identificar siempre con su debido pictograma que en el color verde van a ir dirigidos los residuos y, oh, los residuos orgánicos perdón con esto puedes tener también... okay ellos son eh, los estudiantes de cuarto a ...quienes están exponiendo la gestión también de desechos... ...acá en la Casa Abierta... ...vamos a recorrer un poquito para mostrarles... ...a ver... ...vamos a ver... ...lo que están pues realizando los chicos... ...ya algunos están también, se han desocupado... ...podemos ver también que está de parte del Ministerio de Ambiente, Agua... ...y Transición Ecológica presente acá... ...aquí está el sexto... ICA. ...hablan sobre la fabricación de cascos de seguridad... Y acá pues tenemos el tema de prevención de accidentes de tránsito, donde vemos a los jóvenes realizar también la respectiva exposición de todos los equipos que son necesarios en torno a la carrera de seguridad industrial. Esta es la exposición del sexto B. Vamos a conversar con una de las estudiantes para conocer un poco sobre la carrera también. Hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Perdón que interrumpamos la selfie. A ver, cuéntenos un poquito para los seguidores del día por qué es importante esta carrera de seguridad industrial. Ya, buenos días. Nosotros nos están hablando acerca de la prevención de accidentes, la cual tenemos los diferentes tipos de instrumentos e implementos de seguridad. Como instrumento tenemos lo que es el sonómetro que nos permite medir el ruido en decibeles y el luxómetro que nos permite medir la luz a la cual, a la cual está expuesto un trabajador también tenemos los diferentes tipos de guantes, este el tipo de arnés, los diferentes tipos de los diferentes tipos de, de equipos, industriales. equipos industriales que nos hay, con el carro, como un, un instrumento principal, las GPP las cuales son los implementos de seguridad tanto individual como grupal. Esto nos ayuda a mejorar este la la la asentibilidad en un puesto de trabajo. Por ejemplo, el sonómetro nos ayuda a medir el tipo de, que es el que está ahí, que nos ayuda a medir el tipo de, de ruidos en decibeles. Por ejemplo, si un trabajador está dentro de un lugar y se, se está expuesto a ruido, un ruido que no le permite, tenemos que medir para poder paralizar automáticamente porque eso podría causar también problemas auditivos claro, por ejemplo una enfermedad podría ser so sordera y fatiga al momento de estar en ese puesto de trabajo y okay, cuál es su nombre rosa valdez okay, amiga gracias muy amable este por por la exposición vamos por favor avancemos avancemos avancemos por favor avancemos un poquito más para ver qué es lo que se está desarrollando acá acá tenemos al salinerito vamos a ver qué es el salinerito eso este también es de, de la UTQ que están realizando la exposición. Vamos a ver, a ver. ¿De qué se trata este salinerito? Ay, y tenemos también una visita muy especial acá, ¿no? Tenemos una visita un poco especial. La alcaldesa del Cantón Mocache está acá. A ver, cuénteme, alcaldesa. La veo probando los alimentos de aquí del salinerito. Cuénteme qué estaba degustando. Un rico queso. De Salinerito, producto ecuatoriano nuestro, muy orgullo de nuestro Ecuador porque tiene una empresa eh, prácticamente de suizo que vinieron a hacer eh, este, este tipo de quesos acá en, en Salinas de Guaranda invitada especiales. Invitados especiales por la universidad y aquí recorriendo los estanques, por cierto están muy hermosos. Tienen excelentes productos y de verdad me llena de orgullo ver los estudiantes como han, han eh, demostrado todo su conocimiento, sus expe experiencias, sus experimentos y con excelentes maestras y maestros que tiene la universidad que por cierto felicitar al rector. A los, a los maestros los mandan a, a otros países a, a prepararse para que puedan tener eh, todo su conocimiento y puedan impartirlo a nuestros jóvenes, porque eso es importantísimo. Y como la María es 100% mocacheña, es mi deber y obligación también apoyarlos en todos los aspectos para poder darle toda la ayuda necesaria para que ellos puedan tener eh, una... una una enseñanza como debe de ser. Gracias a la alcaldesa del Cantón Mocache, también estamos con la docente de acá. Bueno, licenciada, cuéntenos un poco en torno a este a este trabajo que han realizado en la extensión La María. Bueno, buenas tardes. Como decana de la una de las facultades aquí de, en la, el Campus La María, la Facultad de Ciencias de la Industria y Producción, donde el día de hoy nos, nos hemos nos hemos organizado todos los cuatro do, decanos de esta de esta facultad de que funcionamos aquí, aquí en este campo para sacar, digamos, a, a, a la casa abierta a demostrar nuestros avances que día a día nuestros docentes en el aula de clase enseñan a nuestros estudiantes y hoy es la oportunidad para que la comunidad quevedeña venga a observar cómo nos estamos desarrollando. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias, continuemos un poquito el recorrido. Continuemos el recorrido. Vamos a ver lo que se está desarrollando en estos momentos. Esto es lo que está realizando la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, acá en la extensión La María, lugar pues donde se está llevando a cabo una casa abierta de parte de todos los estudiantes de parte de todos los estudiantes que están en la Facultad pues de Agronomía. Invitarlos a que vengan hasta este lugar también. Para que puedan participar de lo que es la respectiva Casa Abierta. Acá también vemos al presidente de la Cámara de Comercio del Cantón Quevedo, Marco Franco, que está junto a los estudiantes también escuchando parte de la charla. ¿De qué es ese tan amigo? Este es de la Cámara de Comercio de, de Vinculación con la Carrera de Ingeniería Industrial. ¿Y qué están exponiendo en esto? Estamos exponiendo los trabajos que estamos realizando y hemos realizado a través de, de todo el proceso educativo, que ha tenido vinculación con la carrera de Ingeniería Industrial de octavo módulo. Gracias a los chicos también de la carrera de, de industrial que está acá mencionado. Bueno, eso es un poco de lo que les podemos mostrar, invitarlos a que avancen hasta acá la extensión La María, donde se está ejecutando esta casa abierta y pues será hasta una próxima oportunidad también con nosotros. Vamos a movilizarnos hasta otro lugar de la provincia de Los Ríos donde tendremos muchas más noticias para llegar a ustedes. Gracias a todos los que permanecieron durante esta transmisión conectados a quienes han compartido a quienes han comentado también no olviden que somos aldia.com.s también tenemos por acá lo que es el estudio del sacado del maíz también se si ha de diferencia también puede acercarse a preguntar con los